¿Cómo están mis corazones? para que se cuenten muy bien, ahora tengo una mascarilla que les va a encantar Así que si te interesa tener ese efecto como queratina, esta mascarilla que hacer es para ti Porque te va a dejar ese cabello brilloso y con anti frizz. Así que si te interesa saber cuáles son los ingredientes, quédate aquí viendo el tutorial. Pero antes no olvides suscribirte al botón rojito y activar la campanita para que no te pierdas mi próximo vídeo Así que sin más preámbulos, vamos a comenzar Gelatina sin sabor, aceite de algan 100% y si no tienes aceite de algan, aceite de oliva a lo de ver ayer, este lo conseguí en un sitio natural y es 99% a lo de veras o puede utilizar la plantilla del aloe vera que es lo mismo que sábila y vinagre de manzana. Vamos a abrir la gelatina y la vamos a poner en un recipiente y en ese recipiente vamos a echar agua caliente para que se mezcle bien la gelatina. Yo estoy utilizando 4 onzas de agua caliente, no hirviendo sino caliente. Luego vamos a echar una cucharada de aceite de argán, una cucharada de aloe vera y media cucharada de vinagre de manzana. Mezclamos todo bien y dejamos la mezcla a que se enfríe un poco y luego lo ponemos en la nevera hasta que quede con esta consistencia. Entonces con el cabello seco, limpio, vamos a aplicar la mascarilla en todo el cuero cabelludo. Aquí yo no me estoy dividiendo el pelo en diferentes partes, sino me lo estoy aplicando con mis dedos, tocando las raíces, poco a poco hasta llegar hasta las puntas. Yo en realidad tengo poco pelo, pero si tú tienes mucho pelo, pues te recomiendo que te divides el cabello en cuatro partes por lo menos y te lo vayas aplicando poco a poco. Cuando ya esté toda la mascarilla aplicada, amarramos nuestro cabello con un pinche o con una goma y esperamos que nuestro cabello se seque. Va a quedar como un aspecto de fijador de spray. De esta manera, una vez que esté así, lo retiramos con champú y acondicionador. Después dejamos nuestro cabello a que se seque y nos pasamos la plancha. Y este es el resultado final, efecto queratina. Si te ha gustado esta mascarilla, no olvides compartirlo con todas sus amistades, regalarme un like y si tienes alguna duda o pregunta o quieres algún tema en el video, no olvides dejarme en los comentarios. Y mis amores, me despido hasta el día de hoy. Nos vemos. Bye.